a todos, eh, me llamo Marta Suárez y desde el canal del CRAI Antonio Joa, os traemos hoy un tutorial sobre eh, Jove Quiz. Jove Quiz es una herramienta online para eh, poder diseñar eh, pruebas de evaluación tipo test en relación eh, o sobre el contenido específico de un vídeo de la plataforma Jove. Está concebido para ser utilizado ...con la serie, de la colección Science Education. Para poder utilizar esta herramienta... ...el profesor debe crear una cuenta personal... ...en la plataforma de Jove. Empezamos. Para empezar a utilizar Jove Quiz... ...debemos de eh, autentificarnos... ...en nuestra cuenta de Jove. Hacemos eh, clic en nuestro nombre... Accedemos primero a los datos de la cuenta y para poder eh, trabajar con los tests hacemos clic en My eh, Quizzes. Vale. Ah, eh, lo primero que vemos son eh, tests que ya yo he creado con anterioridad y en la segunda opción podemos crear un, eh, una prueba nueva. Vamos a seleccionar eh, una, una colección. Y una vez que eh, seleccionamos la colección, nos aparecen en este segundo desplegable todos los eh, test que hay disponibles. Vamos a seleccionar este por ejemplo. Y eh, ahora lo que podemos hacer es eh, editar eh, los campos para eh, crear nuestro propio test y adaptarlo. En esta cajetilla de aquí donde podemos escribir los emails de los alumnos eh, a los que vamos a enviar nuestro texto. Todas las preguntas pueden editarse. En este caso, además, como están en inglés, podríamos traducirlas al español. Igualmente, las eh, preguntas también, las respuestas, perdón, también pueden editarse. Podemos además añadir una imagen eh, que ilustre la pregunta que estamos realizando. Debajo de cada pregunta tenemos una, una cruz que nos permite eliminar una pregunta concreta. Por ejemplo, vamos a eliminar esta. Una vez que hemos revisado todo el test y está correcto, le podemos, hacer, eh, le podemos añadir alguna pregunta nueva o bien eh, podemos eh, revisar. Vamos a darle a la revisión y en caso de que hubiera algún error eh, en esta pantalla nos aparecería. Una vez que tenemos el, el test eh, revisado, nos vamos al final y le damos a la opción crear eh, quiz. En este momento eh, nos genera un mensaje que nos dice que el test se ha creado de forma correcta y eh, que eh, se les ha enviado a los estudiantes las invitaciones para hacer el test. Vamos a ver ahora esto cómo lo recibiría un alumno. Estamos aquí en, en el correo, nos llega el mensaje de Jove donde nos dice eh, que tenemos un, un test para completar y que eh, demos eh, clic en este enlace para verlo. Una vez que que tenemos este este vídeo pues aquí nos aparece el el test vale, y podríamos ahora responderlo Every... vamos a responder a las preguntas vamos a responderlas a todos porque si no nos va a decir que no la, no la hemos enviado todas vale eh, ya en teoría hemos enviado el test y ahora vamos a ver cómo se vería en nuestra pantalla de, de hobby. vale este sería el último test que hemos enviado. Eh, desde aquí podemos ver los resultados, ¿vale? en este caso del alumno que, que con este correo electrónico ha respondido al test con una puntuación de solamente dos respuestas correctas. Y esto sería cuando lo ha eh, realizado. Desde esta opción podríamos exportar los resultados a un fichero de Excel. Claro, que esto es interesante cuando enviamos el test a muchos alumnos. Si nos vamos otra vez hacia atrás, hacia la, el acceso a los test, podemos eh, no solamente ver los resultados, que es lo que acabamos de hacer, sino que podemos otra vez revisarlo o podemos eh, volverlo a enviar a, a otros alumnos. Nos aparece primero los alumnos a los que ya le hemos enviado el test y ahora podríamos eh, incluir aquí nuevos emails eh, separados por coma para invitar a los alumnos y enviarlos desde aquí. Bueno, esto es todo. Espero que encontréis eh, interesante este, este test y un saludo.